Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches, Puerto Rico. Esperamos que estén bien en el inicio de otra semana más. Les habla José Juan Tañón Díaz y les doy la bienvenida a los sorteos de la Lotería Electrónica. Mi gente, hay un nuevo ganador de Powerball. Si usted jugó en Plaza Loíza de la 65 de Infantería en San Juan, sepa que usted podría haberse ganado un premio secundario de 100 mil dólares. Repito, se llevaron 100 mil dólares de Powerball en Plaza Loíza en la 65 de Infantería. Muchas felicidades al ganador o ganadora. Para hoy, lunes 22 de agosto de 2022, Powerball tiene un premio de 90 millones de dólares. Y recuerda jugarlo con Double Play para que tengas más oportunidades de ganar. Y ya estamos listos para celebrar los sorteos de Pega 2, Pega 3, Pega 4, Multiplicador, tocas y dobles de bancha.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 Baja el app de Lotería Electrónica, donde además de ver números ganadores y escanear tus boletos, puedes verificar tus instantáneos para saber cuánto ganaste. Dale, adquiere tu juego instantáneo Lucky Win y podrías ganar hasta 10 mil dólares. O juega 7 en fuego y podrías ganar hasta 50 mil dólares al instante. Dale, juega, ¿qué esperas? Bájala ya.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 es el 8. El 8. Segundo número. Es el 3. El 3. El número ganador en el Pega 2 es el 8, 3, el 83. Continuamos con el sorteo del Pega 3. Mucha suerte, mi gente. Y estamos listos para recibir el primer número. Que es el 3. El 3. Segundo número es el 8, el 8 tercer número es el 3 el 3 el número ganador en el Pega 3 es el 3, 8, 3 el 383 continuamos mi gente con el sorteo del Pega 4 mucha suerte y nos preparamos para recibir el primer número que es el 5 el 5, segundo número. Es el 7, el 7, tercer número. Es el 3, el 3, último número en Pega 4. Es el 7, el 7. El número ganador en el Pega 4 es el 5, 7, 3, 7, el 57, 37. Continuamos con el multiplicador que aumenta hasta cinco veces los premios menores. Adelante. Y el número ganador en el multiplicador es el 4. El 4. Ahora pasamos al sorteo de Loto Cash que cuenta con un premio de 640 mil dólares. Veamos los números ganadores y mucha suerte, Puerto Rico. Nos preparamos para recibir el primer número de Loto Cash. Que es el 32. 32. Segundo número. 30. 30, tercer número. 22, 22, cuarto número. 18, 18, quinto número. Es el 6, el 6. ¿Y el Bolo Cash de Loto Cash? Es el 1, el 1. Los números ganadores del Auto cash son 32, 30, 22, 18, 6 y el Bolo cash es el 1 Pasamos con el sorteo de la doble revancha que tiene un gran premio de 355 mil dólares Adelante con el sorteo y mucha suerte Y por ahí viene el primer número de la doble revancha y es el 24. 20.